¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Etapa de definición en el torneo prefederal de básquetbol. Ya hay ascendidos, finalmente quedan los clasificados. Y en este programa te vas a enterar de qué se trata. Por un lado la conferencia 1, playoff para algunos, de manera directa para otros. Y en la conferencia 2 hay un campeón, es para cabo. De eso trata el programa del día de la fecha y así arranca. Ferro recibía regatas en Concordia. Quien ganaba, se ganaba el pasaje al próximo TFB. Iba para adentro, convertía Joaquín Obregón, 12 puntos para él. Uno de los referentes en ofensiva. El otro iba a ser este señor. Por línea final, Moreira, 14 puntos para Pablo, 14 para Trufa, 15 para Octavio Poque, el goleador de Ferro. Y en regatas aparecía este hombre, cuando no, Guido de la Vedoba, el goleador, 25 puntos para él, 13 para Nico Rauch, 10 para Suárez. Trufa aquí posteado lo iba a encontrar a Poque en el bajo sin picar como corresponde Tablero de adentro, dominaba Ferro, en el final del partido Trufa le cambiaba la marca la especialidad de la casa, el bombazo de Cayo la rotación de Ferro y aquí Trufa por línea final, convirtiendo con Tablero, dominaba Ferro, por eso debía descontar regatas que aquí lo hacían ataque rápido, cuando no Guido de la Bedoba pero no le iba a alcanzar era todo de Ferro, descontaba datos sobre el final, ya no cortaba regatas porque no le alcanzaba triunfo de Ferro sobre el Celeste y el equipo de Concordia que se aseguraba una nueva temporada en el próximo torneo federal triunfazo de Ferro que ganó en tercer juego. Luis Luciano recibía a Central en Rina Rain con la necesidad de ganar. El primer punto había sido para el equipo de goleador Vestido blanco, Berna para adentro en la pintura, castigando, cuando no, 15 puntos para él. El goleador iba a ser Alexis Nech. En el equipo de Central, sobre la chicharra, convertía Luis Luciano. Imágenes del tercer cuarto donde empezaba a tomar una diferencia Central con ese bombazo. Por ejemplo, 11 para Revelo, 9 para Dreglin, 9 para Benítez Javilán. Pibidori afuera para Alexis, triple de Nech y aquí ante la pasividad de la defensa de Luciano se lucía lindo Pibidori con esa volcada descontado Luciano desde la línea 19 para Sistri, 15 para Fabricius 14 para Salazar rotación, bombazo sobre la chicharra otra vez se venía Luciano Fabricius en la individual iba para arriba, lindo gancho y acortaba el equipo de Urdina Rein 8 para Tomás Revelo el hermano de Diego anotaba en la pintura Luis Luciano pero pero central iba a tener supremacía por ejemplo con este hombre Benítez Avilán el triple y por supuesto en la pintura una vez más aquí lo vamos a ver con Berna triunfazo de central que se asegura un pasaje en el TFB 81 68 le gana Luciano Peñarol en casa recibía a Neptunia. El primer punto de la serie había sido para el equipo vestido blanco. El de gole Guaychú y Neptunia que se atacaba. Bofel en suspensión. Lindo doble de Juanfri. 29 puntos para él. Sin duda es la figura del partido el goleador. Y este hombre también secundándolo. Cristian Pérez. Uno de los referentes siempre en Neptunia. 5 puntos para él. 10 para Sequeira. 9 para Dorregaray. 8 para Ramírez Acevedo. La rotación y el goleo de Neptunia. Que clavó un parcial de 15-0 en este pasaje del juego Otra vez Boffelli desde 7 metros, el bombazo Cerone descontaba desde la línea, 19 puntos para el 20 Para Nico Bros, los goleadores de Peñarol Y con ese parcial, dominaba las acciones Neptunia para cerrar precisamente Para intentar hacerlo, esta serie Bombazo y descontaba, Boffelli hacía lo mismo desde la línea se le terminaba el tiempo a Peñarol apretado por el reloj y por el tanteador iba para parar convertía. Bofeli frenaba el goleo de Peñarol desde la línea, no le iba a alcanzar a Peña. Era todo de Neptunia que ganaba, sólido sobre el final, ya no cortaba a Peñarol, no le daba el tiempo, no le daban los números. Triunfazo como visitante de Neptunia 71-58 que continúa en el TFB. Racing de Verde recibía a BH de Casaca Blanca. Tercer punto de la serie. Quien ganaba, continuaba precisamente en el TFB. aceptaba BH y esta era la réplica de Racing en la pintura. Balmaceda, el goleador, 14 puntos para Carlos 12. Para Nico García. Otra vez Balmaceda, el ganchito. Ante la pasividad de la defensa. Alfonso desde la línea, 14 puntos para el 12. Para Guido Baldani, 10. Para Rueda, otra vez en la pintura, complicaba Racing, que tomaba el dominio del juego y aquí ante la pasividad de la defensa se lo hacía pagar caro Racing, era todo el local, de atrás lo corría, BH convertía Riaño desde la línea, rotación, ganchito arriba, larga bandeja y el doble, anotaba Robledo para BH, descontaba sobre el final pero... Racing lo iba a cerrar mejor, iba a administrar la diferencia aquí en la individual, sobre la chicharra, lindo doble, Alfonso una vez más desde la línea, pero en este caso marraba ofensivo y doble de Riaño. Andrés con ese libre descontado, pero con esto lo sellaba Racing que se aseguraba un pasaje al TFB, triunfo Racing 68-57. Breve pausa y cuando regresemos vamos a estar viendo qué pasa con los campeones con quienes aspiran precisamente a llevarse el título en la Conferencia 1 y a la Conferencia 2 de este torneo prefederal de básquetbol en Entre Ríos. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en, en un solo lugar. lugar.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 Segundo bloque en Pican Rock, recordá que este programa lo podés ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Definiciones de la conferencia 1 y también definición de la conferencia 2 en este preferal Serie de playoff entre ya los cuatro clasificados en búsqueda del campeón. Olimpia visitaba a Bancario y así lo hacía con ese bombazo. Y esta era la réplica. Para cerrar el tercer cuarto de bancario sobre la chicharra. Sería el mejor de tres en búsqueda del campeón de este prefederal. Ambos ya ascendido 18 para Pane en bancario. 17 para Teco Jerez. 16 para Martínez Lencioni. Y este hombre iba a ser unos voladores de Olimpia. 20 para Carulla. 23 para Frávega. 16 para Nico Agase. Bombazo de bancario que descontaba sobre el final. Dominaba este pasaje del juego. Olimpia. Jerez poste bajo, línea final, doble en la individual, una fórmula ya repetida. Teco también fino desde la línea, sacaba la cara por su equipo. Últimos minutos del último periodo. así atacaba Bancario. Calderón con la individual, linda acción, 11 puntos para él. Y esta era la réplica de Olimpia, ya sin bota. Pero qué importaba, parecía decir, hágase con ese bombazo desde afuera. Dominaba el equipo de Paraná. Carulla en la individual, el uno contra uno frente a Jerez. Y aquí en la individual se posteaba, anotaba cuando no Carulla, respondiendo para Olimpia. Iba a ser triunfo del equipo de Paraná 86 a 73. Bombazo de bancario sobre el final no le alcanzaba. Y con esto lo iba a sellar Olimpia, que se llevaba un triunfazo de Gualeguay en esta serie de playoffs en busca del campeón del de prefederal. El puntero Sanjo recibía a Atlético Tala de Casaca Blanca en búsqueda de este campeón del Prefederal. Anotaba falta doble en la pintura el equipo Talense y esta era la réplica de Sanjo. Rotación. Yendo para adentro Solito y solo Facu Barreto. La especialidad de la casa. 15 para él. 16 para Leo Cuarros. 13 para Martín Tabach. Linda penetración por mano hábil de Leo y convertía aquí nuevamente Cuarro forzando en la pintura rotación y Barreto con el triple también lo veíamos anotar desde la línea 14 para Isaac Monti, 13 para Perucia 11 para Liu en el equipo de Atlético Tala que no le iba a alcanzar esta ráfaga final que va a ser triunfoso de Sanjo 75-66 a en el primer punto de la serie en búsqueda del campeonato final de la conferencia 2, tercer punto de la serie, ambos ascendidos pero había que ganar para ser campeón como dice la canción y así lo entendía JP Follmer que iba para adentro de la guapada, cuando no, el goleador de Sionista, 14 puntos para él pero, pero en paracao iba a aparecer primero este hombre, Ale Cilli, uno de los goleadores a lo largo de todo el año y uno de los estandartes el pivot aquí en la pintura nuevamente, otra conversión 9 puntos para él y este hombre va a ser clave. Se desmarcaba, triple, y ya sabemos cómo termina. Román Rodríguez, el goleador. 27 puntos para él. Estas son imágenes de el inicio del partido final del, último, del primer cuarto, inicio del segundo, donde para acá iba a ser determinante en el desarrollo del juego. En la pintura iba para adentro Sionista y convertía. 14 para Folmer, 13 para Veiga, 9 para Francisco Folmer y el bombazo. De Veiga, 8 para Rick Levin, pero este hombre intratable, Memo Rodríguez, en modo Clay Thompson, tirando 7 metros, también bajando 10 rebotes. Ahora desde el costado, otro bombazo más para Román, como en toda la temporada. En esta noche estuvo 6 de 12. Y aquí otro más. Empezaba a sellar el juego. Lo ganaba para acá. Dominaba sobre el final el último tiro de Sionista que pelea por 20. Invasión de cancha. Ambos ascendidos, pero el festejo final. Para Kao campeón de la conferencia 2 Y este festejo Y nuestras felicitaciones De esta manera Por la federación entrerriana de Básquetbol Los clasificados al próximo torneo federal Son los siguientes San José Puntero Bancario Olimpia Atlético Tala Los cuatro que clasificaron De manera directa en la conferencia 1 Vía playoff Llega en central entrerriano, netuña Gorobachú, Ferro liquidando la serie frente a regatas Y en tercer juego Racing derrotando a BH. Y por la conferencia 2 el campeón para KO y Sionista serán los 10 representantes entrerrianos en el próximo torneo federal Así llegamos al final de una nueva edición de Pican Rock. El saludo a quienes han obtenido la plaza al próximo torneo federal de básquetbol y, por supuesto, al campeón Paracao. Próxima semana, entrevista, resultados y todo el análisis de este prefederal que ya tiene a los ascendidos por la provincia de Entre Ríos. Chau, que la pasen bien.